Ya, yeah, yeah, yeah, yeah. Malo este dolor, caen lágrimas con grima Exprimo tu sabor con hambre una canina Espíritu animal, fuego viral fatal Vital será saber si es real o no es real Este viento lleva y tú me frenas Los días se llevaron nuestro amor Siento las cadenas del pasado Pero por no quedar ya no queda ni el resplandor maneras de entender, ver, ver, teleletter, perder el papel, luchas de poder, no poder corresponder, dale solo en el bate. conocerte bien ha sido un disparate, en desventaja, esto es la guerra, el aire se corta cuando estamos cerca, acachos es mi corazón de tu indolencia, arrestada amenaza la inercia, cerré la puerta, dije esta frase, maldiciéndome, no quiero que me ames. Seguí la estela, encontré la llave, libre en paz y entera, nada bueno sabes. Juntos casi, rozamos las estrellas, fallan los imanes y alejan las huellas. No, no somos tales para cuales. ya es demasiado tarde, no hice caso a las señales. En el juego del amor puedes ganar o perder, Recuerda quién eres y lo que quieres hacer, en esto del amor, ándate con ojo, no confundas una vida entera con un simple antojo. Cuando te llegue, cuídate bien, que no se convierta en una lucha de poder, que nada te posea, no intentes cambiar, solo siendo tú de verdad podrás amar. Vivimos este amor, desgastado, en mal estado, sin espectador, Neutral no seré, sé de la ceguez, la locura, una escritura por siempre bajo mi piel. Ya probé tu veneno cruel, tengo motivos para marcharme y no volver. No sale la astilla, apáticas mejillas, no le des la vuelta a la tortilla. Mira esta sonrisa, la que te ama pisas. con prisas, palabras imprecisas. No es traidora, no, la que avisa, soy fuerte, soy grande, jamás tu sumisa no a tu desidia, no soy Valkyria, en esta jaula mi aire me asfixia, dame una amarga despedida, dame mil razones más pa' que no vuelvas a mi vida. Tira esa lata, ese mal sabor que ata, amores se conservan, otros se contratan, no pierdo la esperanza en este amanecer, no, pero nunca me des escoger. Mi vida es mía, si no viviera así jamás resistiría, no te equivoques, ni provoques, porque es vaya gasto de energía. Fui la mujer de tu vida y ahora lo soy de la mía. Porque no es amor lo que es necesidad. No hay amor si no hay verdad. No es amor si me obligas a escoger. Nunca es amor cuando me quieres poseer. Porque no es amor, no, lo que es necesidad. No hay amor si no hay verdad. No es amor si me obligas a escoger, no quiero verte más, por fin desperté.